¿Qué pasa? Que salís por aquí Good morning Internet Son las 8 y media de la mañana Bienvenidos de nuevo al canal No sé si recordaréis que hace tres o cuatro capítulos Bueno, lo hemos hecho dos veces Hemos hecho una ruta para sacar una ruta Que hoy sí puedo decirlo Esa torrella de Llobregat Y es que tenemos un niño en el team Juanjito, que está corriendo el Enduret, el catalán Campeonato de Cataluña de Enduro Con solo siete años un crack Pues Juanjito Resulta que va tercero en el campeonato Y hoy es la última carrera Podría proclamarse campeón Podría quedar segundo, podría quedar tercero A nosotros Pues lo mejor que pueda Pero no es lo importante Lo importante es la ilusión con la que el niño corre En nombre del club, del Team Stream Y solo por eso vamos a ir a darle una sorpresa Él no lo sabe Llevamos días trabajando en esto para darle una sorpresa. Supongo que no llegaremos a la salida, porque las carreras empiezan a las 8 de la mañana, de distintas, distintas categorías. Él corre en 50. Pero supongo que sí que llegaremos a la llegada. O pues si no está. Si no está. Casi me mato. Y si no, pues llegaremos a la.. estaremos con él por el paddock. Le haremos compañía y le hará mucha, mucha ilusión. Estoy convencido. Cuando nos vea a varios del grupo allí, se va a poner muy contento. Y su padre más, un gran tipo, Juan. No seremos muchos. Supongo que seremos, pues no sé, cuatro o cinco. Casualmente hoy, mira qué casualidad, todos tenían estar en casa a las 12 y media. ¿Qué se debe hacer? Esto es un team. De momento he salido solo y sé que hay varios en la gasolinera de Cubellas esperando. Incluso dos, dos motos de trail, más luego al ver que se unirá en medio de la ruta los primeros 8 kilómetros por carretera hay que ir por la vía rápida tenemos que estar allí antes de lo posible pues aunque han faltado la gran mayoría sobre todo los que salen habitualmente que todos tenían que estar en casa a las 12 pues estoy contento porque se ha apuntado Gus, Sergi y Albert con sus motos de trail así que hoy la ruta es más de trail que que de enduro, de enduro de hecho es todo pista y asfalto contento porque se han apuntado con las motos de trail y contento porque se ha apuntado Sergi por primera vez lo llevas aquí debería de estar Richard esperando que impresionantes las motos eh Fren impresionante la moto de Sergi y míralo off road como tiene que ser Impresionante este restaurante, ya hemos pasado varias veces Me parece, vamos, una pasada Déjate caer, déjate caer mejor. Suelta, suelta, suelta. Qué crack Qué grande. Qué grande, nen Pues Albert no andaría muy lejos de aquí Debería de estar por aquí Y aquí hemos quedado con Albert Que seguro que está aquí abajo en la riera su fabulosa 701 pues mira, Gus Sergi Richard y Mario ganas tengo de llegar y ver la cara de Juanjo cuando le demos la sorpresa se va a poner contento y el niño no te digo nada ojalá veamos algo muy buenas joder joder luego cuando puedas a la derecha Pues ya estamos en la, en la vía principal que va a Plana Novella, luego a Vegas. Bienvenidos al parque. Bienvenidos al parque. Walking to the park. se han apuntado al evento 3 de trail gustavo con su tenere 700 sergi con su bmv y albert con su 701 y 3 de enduro richard con su husky mario con su yamaha y yo con mi husky Ahí la tenemos, la Plana Novella El Monte Budista Igual os recordáis de hace dos capítulos, creo que fue Que venimos Richard y yo aquí A sacar esta ruta Nos quedamos allí a almorzar en la Plana Y luego volvimos Pero es muy fácil llegar de La plana a Torrellas Pero hoy lo veremos la verdad es que esta vista, mitad asfaltada, mitad tierra es un espectáculo. Así entre montañas en un parque protegido. El parque está protegido, pero la, la circulación por este camino, solo por este camino, está permitida. Tarde o temprano seguro que esto algún día estará asfaltado. Pero bueno, como aquí. Esto está mal, eh. Anda que tiene que estar bien ese ahí. Su piscina y todo. 12 kilómetros para llegar. A ver si hay suerte y la pista no la han asfaltado Que yo creo que sí ya estamos en Vegas 9 kilómetros para Torrellas. Creo que en, en mi vida hemos llegado tan rápido aquí En realidad siempre lo hacemos al revés Mira el tío ¡Farola! ¡Farola! ¡Farola! Como el meme del de, de mota Yo creo que la BMW por aquí lo va a hacer bien No se complica demasiado Mucha raíz mojada El bus ya sé yo que ningún problema Si la pista la han asfaltado al final serán 7 kilómetros poco es tanto que de los 45 entre 9 y 15 iban a ser asfalto o sea que si bien asfalto no me pasa nada no nos pasa nada sabemos a lo que venimos ¡Anda! pues no está asfaltada perfecto bueno mitad asfaltada mitad tierra como la de la plana noquella No sé si es un recorrido, al ser un enduro. Por cierto, Juanjo corre en la categoría 50, no sé si os lo he dicho ya. Según Google Earth parece un circuito. lo que hay en la puerta de Cataluña en miniatura. Es que no he estado nunca. Dos kilómetros y medio, dos kilómetros treinta. No, un poquito más abajo en el stop, te Vale, el vale. Y el paddock. Ahora solo tenemos que encontrar a nuestro amigo. ¡Eh! ¡Champion qué! ¿Cómo venía a apoyarlo? Hombre, estamos ahí, qué pasa, tío. Es que es la última. Así si subimos, eh, paso Hay que subir con la camiseta. Se que el programa han mandado eso ¡Ah, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! <laughs> ¡Vaya, hombre! Lástima. Lo que está claro es que nuestro amigo Juanjo Juanjo Padre se ha llevado una sorpresa increíble. Al vernos ni, ni, ni ha reaccionado. No ha reaccionado. Estaba tan concentrado en el niño, pero luego se ha dado cuenta. Y ha agradecido un montón, un montón el esfuerzo de venir hasta aquí. Se ha emocionado. Cuando ya nos despedíamos... Se lo merece, se lo merece. ¡Ojo! La próxima en tu pueblo. En enero. Por cierto, Tony, si estás viendo el vídeo, el invento que has hecho en la palanca de cambio, perfecto, ¿eh? De momento, una pasada. Si funciona seis meses ya me digo un canto de los dientes esa reparación que me estoy ahorrando. Muchas gracias. eres un crack. El tío no paró de darle vueltas al coco hasta que encontró una posible solución y ahí la llevo Se llevó la palanca de cambio, le hizo tres agujeros, le hizo el macho, la hembra, metió tres tornillos, el tornillo del eje central que haga coge la palanca de cambio está apretado como si no hubiera un mañana y luego los tres tornillos hacen fuerza. Contra el propio eje Pues si se rompe Alguna vez las estrías del eje o de la palanca Y de la palanca, las dos Como en mi caso, ahí tenéis una solución Pues nada Ya volvimos, volvemos por el mismo sitio Esta mañana Está lloviendo, así que el vídeo de hoy Será cortito Esto ya repetido Y hemos cumplido nuestra misión Joselito pues no es un poco de música para amenizar la vuelta y hacer más llevadera la lluvia anda majo El crack, el crack de las dos ruedas, tío, como le gusta. Ahora sí os suena, ¿no? De hace dos capítulos. Bueno, pues ya está. Les hemos enseñado a Mario el monte budista, que no lo conocía. Yo creo que todo el mundo que viene por primera vez alucina. Es espectacular. Y ahora volveremos por la rutita que me hizo el otro día Richard. Así cambiamos. desvío Richard, así le vamos a llevar a partir de ahora 13 kilómetros hasta el punto de encuentro y luego ya es un plis es Villanova ya bonito eh, la casa esta pasada I don't know exactly what is that este tramo tan chulo que también está dentro del parque natural es transitable veis? Puedes transitarlo Hay que demostrar Que no hemos cruzado con los forestales Tiene no ningún problema Os pondré en la descripción Un vídeo grabado con el drone De, esta, de estas ruinas Cerdos, no como somos, somos nosotros los malos, es que no me ha dado tiempo a decirte que por la otra, tú no te crees. Que me, he quedado, me he clavado se me ha calado ¿eh? pues veo, te tengo grabado pues Tony si estás viendo este vídeo antes hablo antes de joder creo que la palanca ya no el invento ya no funciona nos va a tocar reparación pero bueno por lo menos me ha hecho me ha dejado hacer la ruta de hoy Que era lo importante Ahora ya Pues no sé decirte si hasta después de Reyes Me da igual Para la salida de Reyes, claro Para ahí sí que la tengo que tener Esta semana pediré las piezas Y ahora Y aquí. Este sendero súper es guapo. Y el gu uh, vamos. De sobra. Mira, oh, oh, oh, oh, oh. Todo. aparte que es liso todo. Ahí el invento está bien. Si te ha gustado el vídeo, danos un gran like y suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Nos vemos en el siguiente episodio. Let's go.